Breathe, right. Hush. Hola mis panas, este es un nuevo video del canal y por fin ya no tendré que usar las mugrosas letras XD, después de mil hacks a mi PC, logré tener a loquendo y solo quería decir que Gacha Life es mierda. Bueno, ahora sí les podré explicar a fondo de este canal, principalmente estaremos haciendo gameplays y, como ya habían visto, la serie de Ultimate Universe con ya el CR y SD4. Oh. Y también haciendo un mod de Friday Night Funkin. Para ser sincero es difícil usar el Loquendo porque no dice las cosas como tal y tienes que escribir diferente, hacer muchos espacios, etc. Bueno esto solo era un aviso para el canal, ahora solo me falta mi personaje con sus diferentes expresiones jaja xd. Bueno voy a intentar salir de LATAM, y nos estamos viendo en Estados Unidos. Adiós gente.